Hola, ¿qué tal queridos amigos? Feliz miércoles para todos, mitad de semana de esta semana denominada Semana de, de Dolores, Semana de Pasión, preparatoria y antesala de esta Semana Santa. Vamos a darle gracias a Dios por todas las bendiciones. Ojalá ya estemos en ese plan de confesarnos, de pedir perdón, de reconciliarnos. Yo quisiera insistirle, mi querido hermano, en que viva este momento con tiempo. Preparando, no vaya para el Viernes Santo cuando su sacerdote amigo de pronto esté bien cansado y de pronto no, no alcance que pare con tiempo aún está tiempo, esta semana en nuestra zona pastoral estaremos eh, estamos en los actos penitenciales anoche estuvimos en la parroquia del Perpetuo Socorro esta noche en nuestra parroquia San Juan Pablo II mañana jueves en la catedral y el viernes en la parroquia San Vicente Paula y en quebraditas en ese acto penitencial donde con varios sacerdotes vamos a estar eh, ofreciendo la gracia, la reconciliación pero ante todo es que podamos preparar y vivir ese momento de reconciliación que pidamos, que clamemos a, al Señor poder sentir dolor arrepentimiento, hacer propósito también ahí ir donde el sacerdote haga, recibir la absolución individual así que mis queridos hermanos con gracia de vivenciar el perdón de Dios, los invito para que nos dispongamos este día Señor, en tus manos nos ponemos Amén San Juan, hoy a los judíos que habían aceptado su enseñanza, les dijo Jesús si se mantienen fieles a mis palabras serán de veras discípulos míos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres, ellos replicaron nosotros somos hijos de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie, ¿por qué dices que llegaremos a ser libres? Jesús le responde, «Les aseguro que todo el que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no puede quedarse siempre en la casa. El hijo sí se queda para siempre. Por eso si el hijo los hace libres, serán libres de verdad, ya que son hijos de Abraham, pero son incapaces de aceptar mis palabras y por eso me buscan con intenciones de matarme. Yo digo lo que he visto en mi padre, ustedes hacen lo que su padre les mandó». Le replicaron ellos, «Nuestro padre es Abraham». Jesús dijo, «Si fueran hijos de Abraham serían, harían las obras que él hizo» pero me buscan con intenciones de matarme porque les he dicho la verdad de que me han mandado decir Dios. Eso no fue lo que hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Ellos le dijeron, nosotros no somos bastardos. Tenemos un solo padre y ese padre es Dios. Jesús le replicó, si Dios fuera su padre me amarían a mí porque yo procedo de Dios y de Él vengo. No estoy aquí por iniciativa propia, sino que soy su enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Insisto en lo que lo que le estaba diciendo al iniciar esta oración. El pecado nos hace esclavos. Es necesario, mis queridos hermanos. que ya nos liberemos. Y el Señor puede liberarnos. El Señor te puede liberar. Con la confesión sacramental, el Señor rompe las ataduras. Y Él nos hace libres. Y seréis libres. La libertad que le costó la vida a Jesús. La vida al Hijo de Dios. Señor, en tus manos nos ponemos. Bendice nuestro día, bendice nuestra jornada.